a resolver este ejercicio de sistema diédrico en el que nos piden representar una recta contenida en, en el plano dado. En este caso el plano está definido por eh, H sub alfa, su traza horizontal, y V sub alfa, su traza vertical, que son las dos coincidentes además con la línea de tierra. Eh, el ejercicio no lo dice pero se entiende que el punto A es un punto señal, eh, situado en este plano. ¿vale? Eh, ¿por qué lo digo? porque este plano es un plano tipo hoja de libro contiene a la línea de tierra y con estos dos elementos que son traza horizontal y traza vertical no me va a valer, necesito algún tercer eh, elemento, en este caso el punto A se entiende eh, para poder hallar la traza de este plano con el perfil ¿vale? y a través de esa traza sabiendo que estos planos tipo hoja de libro son proyectantes en el perfil eh, hallar la posición de eh, la proyección vertical de la recta R de la que me dan la proyección horizontal ¿vale? así que lo primero que vamos a hacer es trazar la traza vertical, eh, hallar la traza perdón, de perfil de ese plano alfa ¿vale? Para ello eh, debemos situar una línea perpendicular a la línea de tierra que correspondería a la línea de intersección entre el plano vertical y el plano de perfil, una especie si queréis de segunda línea de tierra, así que eh, vamos a alinearnos con la línea de tierra, trazamos 90 grados y por cualquier punto que queramos vamos a trazar esa segunda línea de tierra no tan... Eh, no de este grosor vamos a trazarlo como línea de trabajo más fina ¿de acuerdo? y vamos a trazar eh, la, la proyección de perfil del punto A para ello acordaros que trazo desde A2 una paralela a la línea de tierra sé que A3 deberá estar en esa línea puesto que la cota se mantiene por otra parte he de llevar eh, desde A sub 1, una paralela a la línea de tierra hasta que corte a esta línea vertical que he trazado y de ahí con el compás, podría con el compás centrando en este punto, eh, llevar mediante un arco eh, hasta hallar la, la, la posición en la que va a coincidir A sub 3 yo siempre digo que es más fácil en vez de usar el compás usar una línea a menos 45 grados que pase precisamente por ese punto de intersección de estas dos líneas, la de tierra y la perpendicular. Y lo que hago es llevar desde A1 una paralela a la línea de tierra que corte a esta línea de menos 45 grados. Y desde ese punto trazo una línea perpendicular a la línea de tierra. Ahí la tendría que me va a situar la posición de A sub 3, este es el punto A sub 3, le voy a llamar, le voy a poner ya nombre A sub 3, bien, pues por ser eh, el plano alfa un plano hoja de libro, eh, la traza de perfil de ese plano pasará por este punto y además por ser hoja del libro también es proyectante sobre el de perfil eso quiere decir que todos los elementos que estén en el plano y el punto A lo es estarán proyectados en el perfil en la traza de perfil de ese plano así que la traza de perfil de ese plano ha de pasar obligatoriamente por aquí ¿de acuerdo? pues vamos a hallar entonces alinear esto no, Me he equivocado, ahora alineando ese punto con A3 sub obtengo la traza de perfil de ese plano alfa, le voy a llamar W. Esa sería la traza de perfil. Bien, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Me piden en realidad que halle R2. ¿vale? Y ahora sí, mediante esta traza de perfil ya voy a poder hallar eh, R2. ¿Cómo? Tomo dos puntos cualquiera dentro de la recta R. Por ejemplo, este mismo punto de aquí, que ya, ya lo tengo, va a ser el punto, vamos a llamarle punto C así que este será C1 por estar en la proyección de, de, de perfil, eh, la proyección horizontal y lo que voy a hacer es hallar la posición de, C3, de C2 sub a través de eh, esa proyección, esa traza de perfil del, del plano para eso, que si C sub 1 está en esta posición, C sub 2 ha de estar en esta perpendicular a la línea de tierra. Voy a hallar entonces C sub 3 me alineo con C sub 1 y llevo paralelo a la línea de tierra hasta cortar a la línea de menos 45 grados. Subo desde la línea menos 45 grados, desde ese punto en perpendicular a la línea de tierra y si ese punto, si la recta R está en el plano omega y el plano omega es un, es un plano proyectante del perfil, todo lo que está en el plano la recta R, el punto C, deberá estar sobre la traza de perfil W, así que este de aquí tiene que ser C sub 3 Vamos a ponerle también el nombre. Ahí tengo el punto C sub 3. De hecho, aprovecho y, y la recta R sub 3, la proyección en el perfil de la recta R, es decir, R sub 3, también ha de coincidir con, con, con omega, con, con W, con esa traza de perfil en plano. Así que R 3, proyección de perfil de la recta R ha de coincidir también con esta línea. Bueno, estamos con C3, digamos pues desde este punto, desde C3, llevaré paralelo a la línea de tierra hasta hallar la posición de C sub 2, proyección vertical de C, puesto que la cota se mantiene. Así que desde este punto de aquí, trazo una paralela a la línea de tierra y como estar alineado con C sub 1 en esta vertical, este ha de ser C sub 2, vamos entonces a ponerle nombre C 2 y lo marcamos ahí. Ya tengo un punto, necesito otro punto, ¿vale? ¿Qué punto puedo elegir? Cualquier punto dentro de la recta R, ¿de acuerdo? Vamos a tomar un, un punto cualquiera, por ejemplo el punto que me marca esta línea vertical, yo lo estoy haciendo así en escuadra y cartabón, pues habría que hacer con escuadra y cartabón, Aquí voy a tener dentro de R la proyección horizontal de un punto que le voy a llamar B. ¿Vale? Entonces, si es su proyección horizontal, será B1. Bien, de la misma manera que he hallado C sub 2 a través de C sub 3, voy a hallar B sub 2 a través de B3 con escuadra de cartabón desde B1 trazo una paralela a la línea de tierra, giro 90 grados donde corte esa paralela a la línea de tierra por B1 donde corte a la línea de menos 45 grados ahí subo una perpendicular a la línea de tierra y por ser un punto que está en el plano Alfa, con su proyección de perfil, la proyección B3, proyección de perfil del punto B Ha de estar entonces en la traza de perfil del plano, es decir, en, en, en W Bien, pues ese punto que acabo de marcar ahí, ese será B3 Para hallar B2, sub lo mismo que antes he hecho con el punto C Voy a trazar entonces una paralela a la línea de tierra por B3 ahí. Bien, pues este punto de aquí donde esa paralela a la línea de tierra corta con la perpendicular a la línea de tierra trazada por B1 ese punto de ahí ya sería parte del, del resultado sería B2 Si el punto B y el punto C eh, están en R, entonces evidentemente por B1 y por C1 pasará a R1, por B3 y C3 pasará a R3 y R2 pasará por B2 y por C2, así que alineando estos dos puntos y para ello tomo la escuadra alineo con B2, alineo con C2 y en este momento ya trazo R sub 2 que es la proyección vertical de la recta R que pertenece al plano eh, alfa que nos dan inicialmente. Bien. Esa sería la solución del ejercicio. Espero poder haberos ayudado. Cualquier duda eh, me consultáis. Vale, gracias.